El problema es que nuestros niños ya no saben divertirse como se divertían antes y lejos de una pantalla digital y de un iPad, no sé yo. Entonces yo no sé si os suena algo que puede llenar mucho nuestra imaginación y nuestras cabezas que se llama libro. Entonces aquí tengo varios libros que, que son una que son una joya todos cada uno de ellos, y que despiertan y disparan la imaginación de aquel que se atreve a adentrarse en uno de ellos. Yo aquí tengo varios, he traído unos cuantos... A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Cinco semanas en globo del gran Julio Verne. Los tres mosqueteros. Alejandro Dumas. ¿Os suena? Lo habéis visto que han hecho peli, pero si no... El Conde de Montecristo. El Mundo Perdido. ¿Os suena? Arthur Conan... ¿Piecitos? Arthur Conan Doyle. Se inspiraron luego en una peli. ¿Os suena la peli? ¿Qué peli era? Muy bien. Muy bien. Pero si, te... si entras aquí, quizás ves más cosas que esas. Pero vamos a seguir. Esta, esta, esta, no, esta no, esta no, esta no, esta no, mejor no. Sandokan de Emilio Salgari, el gran Julio Verne de nuevo, 20.000 leguas de viaje submarino, en fin. O sea, aquí hay un montón de libros, es que aquí hay un montón de libros de los que podríamos estar dentro y, perdón, ¿ese no le viste? ¿sí ¿Cuál es? No, ese, ese, ese mejor no, este, este mejor no. ¿Eso os gusta? Mejor otro. ¿Ese? ¿Os gusta? Me ha salido mal, me ha salido mal. Yo quería que hubierais elegido otro, pero habéis elegido ese. Pongo, ¿Puedo poner aquí? ¿Seguro? ¿Lo abro? Pero esto no se puede hacer así. Todo necesita su ritual, ¿vale? Bueno, vamos a crear un poco de ambiente, dentro que aquí hay demasiada luz, pero... Ay, vamos a ver. <risa> la isla del tesoro. A ver si elige vosotros. Capítulo 1. Leer atentos. El viejo lobo de mar en la posada del almirante Ben. El caballero Trilling Way, El doctor Livesey y los demás gentiles hombres me han pedido que relate los pormenores de lo que aconteció en la isla del tesoro, del principio al fin, sin omitir nada, excepto la posición de la isla, y ello por la sencilla razón de que parte del tesoro sigue enterrado allí, cojo pues la pluma en el año de gracia de 1700 y me remonto a la época en que mi padre regentaba la posada del almirante Benbow y el viejo lobo de mar, con la cara tostada y marcada, con un chirlo de sable, vino a hospedarse bajo nuestro techo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Llegó caminando pesadamente a la puerta de la posada, con el baúl detrás de una carretilla. Era un hombre alto, fuerte, corpulento, de piel morena. La coleta negra, embreada, le caía sobre la espalda de su sucia casaca azul. Tenía las manos... ¿Alguno veo que por vuestros ojos está entrando la historia demasiado rápido? Me parece que estáis entrando muy rápido. Tenía las manos encallecidas y agrietadas, y las uñas negras y rotas. Y aquel chirlo de sable, de un blanco sucio y lívido, que le cruzaba la mejilla. Recuerdo que se volvió a contemplar la ensenada y se puso a silbar en sí mismo. Después rompió a cantar aquella vieja tonada marinera que tantas veces le oiríamos luego. Una canción que decía con aquella aguda y cascada voz de viejo que parecía haberse modulado y quebrado al son de los espeques del cabrestante. Luego llamó a la puerta con un palo parecido a un bichero que llevaba en la mano. Y cuando mi padre apareció pidió a voces un vaso de ron. Se lo sirvieron. Lo bebió lentamente, saboreándolo como buen catador. Mientras se volvía a mirar ora el acantilado, ora el letrero de nuestra posada. Y al cabo dijo, buena ensenada esta. Y la taberna no está mal situada. Muchos clientes, compadre. En este momento tengo que cerrar porque veo que algunos se están metiendo dentro de la historia. Salvo que queráis entrar dentro de la historia, directamente. ¿Seguimos? Esto se llama el remolino. Estáis sintiendo el remolino, ¿Verdad? Os está arrastrando, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Bien, pues entonces lo mejor es que nos dejemos arrastrar por el remolino, ¿de acuerdo? ¿Sí? <risa> Vuestras caras son para verlas. Vamos a dejarnos arrastrar por el remolino de pie. ¡Seguidme! ¿Sentís el remolino? ¡Sentirlo! ¡Corriendo! ¿Lo sentís? ¡Girando! ¡Para adentro! para allá, para abajo, para arriba, quietos, quietos, quietos, quietos, algo me está llamando para acá y no sé lo que es, y no sé lo que es, y no sé lo que es, oh, es el libro, nos estamos, el libro nos está atrapando, nos dejamos llevar por el libro, ¿Qué te parece? ¿Vale? Es una frase muy, muy, muy destacada. Muy, muy socorrida. Muy socorrida. ¿Qué nos ha contado este señor? Síganos so, algo. Síganos algo. Vamos a... vamos Ojalá, al nos ha dicho uh -huh. que en esta isla no, aguanto... ¿Sí? no ha salido nada de ella. No bueno. Había muchos peligros. <risa> <risa> bueno, vamos a ver. Nosotros hemos oído algo de... ¿Eso te sabéis algo de la idea del tesoro o no? Que ahí te, ahí. Hay, o sea, hay moneda y dinero. ¿no? Hay moneda y hay dinero. Hay un tesoro. ¿Y aquí, por vida algo, usted nos puede ayudar en algo? Tenéis que buscar un mapa. ¿Un mapa? Pero un mapa... para buscar un mapa. Y está en una isla, ¿verdad? Está en una isla. La isla que os he dicho que es muy mala. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para allá a la isla? Investigar y... No sé, nada. Un, barba es un, un barco. Un barco. Podemos coger aquel bote, señor. Ese bote lo podéis usar. Ah, por allá. Por, allá. Yo por aquí. Cuidado, no despertéis. Tiene muy mal humor. Por favor? Sentaros en el bote, por favor. A ver. Bueno, a ver. Os, os cuento un poco. Yo creo que. Hacia el fondo. Yo creo que puede haber una isla ahí. Este es el barco de los piratas. Pero por suerte es un día que suelen irse por ahí muy lejos y no suelen venir. Tienen muy mal humor. Pero hoy tenemos. Ustedes también, por favor, todo sí, el mundo. Que... por favor, marcha, sentado, vale. eh, póngase... vale. yo creo que así, yo creo que va a estar. ¿Cómo avanza el barco? Vamos a ver cómo va, puede avanzar el barco. Ah, ya lo sé, ya lo sé. Se dan tres paladas. Una, dos, tres. Se coge. Avanzamos tres y nos sentamos. Un, dos, tres, tres, tres, tres, tres, tres. Todo el barco, ¿vale? Sí, pero coordinadamente, por favor. Empieza no no es ser Sí, venga, va. Venga, dos y tres. Arriba, arriba. Uno, dos, tres. Ya estáis, ya estáis navegando. Uno, dos y tres. ¡Arriba! Uno, dos y tres. Y tres. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Teach when he came to Carolina, like a man possessed, he scoured the sea, and, and the, the devil, devil called him son. <coughs> teach the and <coughs> of the sea, run, you sailors, run, with a beard of flame and a heart of ice, like with the devil's son. Que no está dando el sol. Pero el mapa no está. Fijaros, daros cuenta, estáis pisando la lengua de la isla Hay la isla del tesoro, ¿Lo no! encontráis? Estará debajo, a lo mejor. ¿No? No. no. Un momento, un momento. Puede ser una pista fácil. ¿Habéis observado algo cuando veníais? que el suelo, Hay que remar otra vez. Hay letras. No, mejor dejar el barco aquí. Tenemos esa tabla, vamos a hacer una cosa, ahora que vamos a ¿Vale, que no los piratas. Vamos nadando, nadando. Nadando, nadando, eh. Recogemos las letras, que no sé de qué son, y las juntamos ahí. vamos ¿Vale? a nadar por mí. Vamos, venga, Allí hay una, allí hay una. Allí hay una. Allí hay una. Allí hay una. como de madera. Tengo la A y la O y la M. ¿Tira no no ahí? Vamos a observar cómo lo tienes. ¿La tenéis? ¿Cómo lo dibujas? Vamos. ¡Al, al barco. ¡El barco chico! ¿Cuál es medio no? ¿Qué es eso? Está profundo. ¿no? <ríe> se mueve un poco, pero no pasa nada. <ríe> Cuidado, macho, macho. Poner aquí las. ¿De qué material es esto? Madera. Es madera. ¿Qué podrá ser? <risa> Nacho, equilibra que nos vamos. <risa> equilibra. Equilibra una por Dios. Hay que formar una formar algo. Si Esto es una pista, hay que aprovecharlo. oye Hay un montón. Si es de madera, Son de consonantes. Si es de madera. Encaja, encajan. ¿Hay alguna por hacer? Si es de madera, ¿qué podrá ser? Eh. Hay preguntas. ¿Qué trago? de... Del de, de cofre del de hombre muerto. Un barco hundido. Un barco. Hundido, ¿No? un barco. Ser más observadores, chicos. ¿Qué cartel? el cartel? El de la, cartel de la taberna. Estaba muy enfadado el hombre. Sí, sí, y lo ha roto el micrófono. Claro, contarlo. Claro, ¿Cómo se podía llamar? ¿Cómo se llamaba? la taberna. de Bowie. No, así, Bowie. no, Tú Tienes muchos Simpsons en la cabeza. La pero es de... que no escuchaba no, nada. El no, no. no, no. problema es que no escuchamos. Tira los ojos. Volver atrás. ¿Cómo se llamaba el capitán? Wilson, Wilson. De... No, no. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué ha pasado justo el hombre y me ha desconcentrado? No, es que yo no me acuerdo. Me... Aunque se ha dicho dos veces, no me acuerdo. si Bowling. A ver si puede, sí, dar... A ver si puede dar un blingling. Era, era como comandante de Bowling. Bowling. Bowling. O ¿Algo así? ¿Puede ser? Sí, Bowling, ¿no? Bowling. Bowling es la del... Bowling es... <ríe> <javijote. Estás> aquí, <ríe> de está la sí, es de carijote. estás pillando historias, tío. Te está atrapando la historia sí, de basada. O sea, Rowling. ¿Cómo era? No, bor... Taberna. Está aquí, ¿no? Bowling. Bowling. No, no, no. Era como almirante o capitán o comandante. Capitán. ¿Era así? be be Beowulf. no, be <risas> <ríe> sí. Ah, perdón, ah, tiene <risa> que encajar Benbow, Benbow almirante Benbow, almirante Benbow Tenemos que ir a donde el almirante Benbow okay. Vale, pero una cosa, recordar Bueno, eso lo digo yo Hemos llegado hasta aquí, pero esta parte Esta parte de aquí es la más peligrosa ¿Qué? Qué, <risa> Se habla siempre de un No es que te lo No te digo nada muy para allá también tenés cuidado porque hay sirenas. Cantos de sirenas? No. Sí. Ese eres, eres uno más. Uno. Tienes, tienes que, intentar <risa> que no ir subtándico porque a aislarse, claro, te atrae. Claro y tomar. En el fondo del agua. Vamos a, vamos a hablar con el almirante, ¿Vale? ¿vale? Saltamos a. Venga. ¡Nadamos! Ah, ¡Nos Vamos a ver. Venga. Por favor. Cuidado con el traje Ay, ¿Hay que nadar? Ay, ¿Hay que? Nadar. Ay, Ay. Hay que nadar. Sí, hay que, nadar, hay que nadar, hay que nadar, claro, yo he llegado nadando. Uh, <risa> un poquito de mariposa ahí. ¿Qué tal, forasteros? Hola, Benbo. ¿qué, ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no había nada ahí. Nada. ¡Arena! ¡Arena! ¡Fría! ¡Nos dicen que existe! Necesitamos algo. ¿Qué necesitaré? El mapa del tesoro. Alto, ¿te El, mapa. El mapa del tesoro. Porque hemos encontrado en su cartel. Está roto. Es rompieron de su establecimiento. El ¿no? pilante Pembo. Pembo. Oh. ¿El? ¿Eh? a 70 pero... ¿qu no well, 30. <ríe> Entonces, <la> 30. <ríe> Anda, 30. 30. <ríe> Luego ya hablamos de los porcentajes. De <relationship> a justo. ver, yo creo que estamos. Estamos, estamos aquí. No, en taberna. A ver, a ver, ¿sí? a ver. Dale la vuelta. Las sirenas están allí. Este es el barco, el barco pirata. Un momento, un momento. Vale, ¿Qué sigo yo? No. Los piratas, seguro que vienen los piratas. No Tenemos sí, que escondernos. Los, los, los, los, los te, que tenemos que mancharnos. Para... De... Tenemos que de... de... de... mancharnos. Tenemos no, que de... de... de... mancharnos. Sí, por ahí vosotros, aquí. vosotros. Vosotros. Vosotros. Vosotros. Vosotros. Vosotros. Vosotros. Vosotros. Vosotros. Vosotros. Vosotros. <totiene Hillan> <ole> <mRNA> Vamos, cierto para. Oye chicos, buenas noticias, está la barca ¿Venís? sí, la barca. Cuid... Cuidado con la barra, ¿vale? Cuidado con la barra, barra. No, ah, ah, yeah. ¿Había quedado dormido? Cuidado de... con el dormido? No, no, no está, no está, está. está bueno, chuto, chuto de <nos3> <tán> no está, Bueno. ¿Está solo? no? solo? Está un poco de agua, pero, pero ¿Qué quiere? ¿Sí ¿Sí ah, Las olas que chocan con el muelle. Bueno, pero remar a pura no veo. vuestro corazón. Sí, no. Vale. Es fácil decirlo, ¿verdad? Uno, dos 1, ah, 2, y tres Lo cogemos. ¡Ah, agua, ah, agua! Uno, dos y tres, abajo. A ver, dos grados a derecha que se ¿vale? Barco. Bajamos. ¡Venga, bajamos! ¡Eh, Eh, eh, eh, la sirena, la sirena. Venga, no puches, Cristian. Que me lleva, que me lleva. No, me lleva? Remo. <risa> ven, ven. no, no remos. No remos, pero no va! Otra. Venga, vamos a levantar! Tira usted A no, la que. No, no, sí, no, no, una sirena se llama Nicolilla. ¡Ah, ah! ¡Me está atacando! Que levantarás. ¿Me escucháis un poco? Sube la barca. <risa> una, dos. Y tres para arriba. Y gira que están aquí los sirenos. <ríe> tres para adelante, venga. Los... Uno. <ríe> una, dos y, y tres. Batallazo. Y abajo. Pues. Os comunico que ya estáis al medio que... <ríe> Médica, a medio camino. medio cuarto de hora. ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Okay, vamos a... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde ah. ¿Oh, ¿Yo muy bien? Aigo, ¿derecha, <risa> ¡Derecha, derecha! Anda, va, ¡Vale, que que está... te ah, va, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! aquí aquí aquí aquí la arena! ¡Ya está, ya está aquí la orilla! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! es la arena! ¡Uy! ¿Qué va a la arena! ¡No sé! ¡Este no, no, no, no. Oh, ¡Ah, yeah ya! Esa... Cuidado! Oh, Ana. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. no, no, no, no, Cuidado, ¿vale? No mueva no, no, no, no, el movimiento. No, no, no, ¿En el, ¿El, el movimiento? No? Es donde estaba la, la Sí. En A en la lo, izquierda, el, en mirando sí. para allá. En este este la... ahí. En este lado. Ah, sí, sí, aquí hay algo. Ahí, por, justamente. Lo, lo ¿Quién habla por ahí? ¿Lo leo por vosotros? Sí, por favor, si no te importa. Nos pilla un poco más la ola, ¿eh? Todo el mundo piensa que en este hijo lugar se encuentra el tesoro, más todos andan equivocados porque se haya en la isla Volcán ¡Puño, ah, ya, ah, ya. ya, ya otra vez! Otra vez a nadar con los tiburones. ya Yo creo que primero vamos a hacer una cosa, así no podemos seguir porque vamos en el barco pirata que se ha ¿de acuerdo? Vamos nadando hasta el barco pirata ya está. Vamos a espabilar que está cambiando el tiempo el Lo noto porque me duele la rodilla de la pierna de palo Pero vamos a nadar, va Yo todavía ¿eh? Ah, el... ¡Venga! toma! ¡Aquí está! ¡Aquí está el... ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde se ah, se A ver, aquí. ¿Esto qué es? Aquí. Yo... A, a, a, a, a, a la, no la una en punto. A ver, a ver, Me no, están dando cuerdas no la cuerda. no cabo. Nada, el cabo, claro, claro. Aquí está el barco. ¿Esto claro. qué ¿El pies? ¿Quién me suelta? ¡Yo, yo, yo! yo Suéltame, ¡Miriam! ¡Ay, aquí! ¿La aquí ya? ¿No? se eh? ¿No está ahorita? ¿Dónde está? ¡Ah! el cuerpo! ¡Ah! se mueve ¡Ah! ¡Ah! ¿Nos estás en la orilla ¿dónde estarán sí, sí, sí, sí. Bonilla y Rafael? Ana, sí, ¡Bonilla! llamarles ¡Bonilla! ¡Bonilla! Illa, Illa. ¡Rafa! Illa, ¡Bonilla! ¡Bonilla! Rafa! chicos, una buena noticia menos malo vení para acá el ha un un a ver, hay una mala noticia también es que está esta punto, pero yo creo que esto lo tiene que estar Ay, gracias. Que es con las manos. Locar, tocar arena de esta es ¿De un poco ver? así como... Sí, como, como acatonada. ¿no? Como si fuera papel, pero que es continuo, pero, pero que no es, lo es, lo es. arena. No. Y buscar... ¿Y Entonces, ¿dónde, ¿dónde, podría sí, sí, ¿Dónde podría sí, estar? No, el no, no. ¿Dónde podría estar el cofre? ¿Dónde podría estar el cofre? no puedo algo de tonelés. ¡A ver! ¡Eso es el...! Pero, ¡Oye, como... cuidado que... vienen los... sí, sí, ¿sí, el... eso! ¡Los caníbales! ¡A los bajos! ¡El ¿Dimba? ¿Dimba? ¿Dimba? Amigos, amigos, no, ¿Amigos? no, Amigos sí, porque No. me está ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Haber encontrado algo! ¡Amanecer! ¿Sí? ¡Chicos! tuyo, Nacho! un Está amaneciendo, puedes quitarlo... ¡Oye, <risa> ¿sí? ¿sí? detalle, eh! más he encontrado! ¡Ah, mira lo más encontrado! ya ¿no? te he dicho yo que estaba... ¡Oye, que lo habéis encontrado! ¡Vamos a verlo! ¡Despacito, por favor! ¡Ay! un de entrada! ¡Qué caroche! ¡Se ha ido los africanos! ¡Se lo ha quitado ya! ¡Ya lo ven! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! conseguida! ¡Está aquí! Es! <risa> ¿Queréis? Ah, pero ahí también. Buenas Sí, sí, son buenas. no, Una no, ¿vale? <risa> noticia buena. Otra vez. Está volando bajo la <risa> noticita. Vosotros dos, tenéis que salir del cuento los primeros, vale? Os esperamos. Ahora voy para allá, vale? Bueno, lo habéis hecho muy bien. ¿Qué Dan tal la experiencia? muy buena a ver yo total estaba desubicadísimo o sea no sabía no sé ni dónde qué estaba qué. pierde la noción de todo es <risa> verdad que pierde la noción no es esto, todo. ¿eh? yo pensé que estaba ahí estaba al lado pendiente de... de protegerle de... voy a o cogerle muy informe de, de, la de te te y, con no per... y no perderla de vista era lo único tenía que poner el que, que me echaran agua que me tocaran sí, pues, sí, No o se, sea, en más me que no veía ver... me tenían que tocar bueno pero, pero no qué tal ¿os ha gustado bueno, pero ahora yo les voy a contar. Ah, es intenso, ¿eh? Para ellos nada más. A, ¿Ah, a ver este sí? tipo vale. está peor. Que ahí en la isla hay uno, una serie de monos que se han vuelto locos, ¿vale? Vale, ya somos nosotros al contrario. Eh, exactamente, ya lo he visto. ¡Uh, el barco! Uh, no ¡La bah. Son las olas del cuello. Las olas, las olas. Cuidado con el barco, vale. Venga, hasta remo. Ah, que, Dos. Hay que Hombre, no, a ver. Uh. Vamos a dar una vueltecita, vale. Venga. Y. Una. Uf. Tres de más. Y Dos. Ya. Tres, va. <ríe> Uno. Ah, Vamos, dejamos a la más, Seguía avanzando. Un poco a la derecha, a la derecha. Alto, stop, stop, stop, stop, stop. Stop, stop. Está en <ríe> delante del barco y ya es un pie. <ríe> <ríe> Cuidado, Nacho! Venga, puedes avanzar ya. Levanta, levanta. Venga, ahí Espera, Pues estáis metiendo de lleno la zona de sirenas global. Cuidado. Ojo, ojo, ojo. Aquí nos ponemos A aquí, mi a la, sí, la... Sí, sí, la... Sí, izquierda. <risa> vale. vale. No vayáis a más de 70. Oh, que nos multan. <risa> <risa> Venga, que hay que remar, que hay que remar, que no teníamos altas pues. cosas. Ya estáis, ya estáis, ya estáis, ya estáis en la playa, ya este estáis en la playa, estáis es a dos pasos. Bueno. Más o menos, sí, más o menos, venga. ¿Cuánto, rancho, remo? Sí, un poquito, acá. Lecto, un poco más, vale, ya lo tienes, ya estás pisando arena. Estamos ya, ¿no? Sí, acuérdalo. <risa> en esta playa dicen que hay muchos monos. Oye a ver, ¿qué hacemos con los Pues tenemos si aquí la el mensaje porque si el mensaje no tenemos fase para ¿El aquí, ¿sí? ¿La mapa? El mensaje. Si el mapa. mapa. Há... Dame el mapa. Dame el mapa. el mapa. Si el mapa. venga el mapa. ¿Tú? ¿A el del mapa. el el mapa. Las líneas del sol. <risa> que sigamos los rayos del sol y que nos guiarán. ¿Pero ¿Cómo vamos a seguir los rayos del sol? Sí, estamos en eclipse. ¿Qué son los rayos del sol? ¿Qué hora es, macho? Es que no estamos al oeste. Hay que tirar al oeste. ¿Dónde está el oeste? si sale por el este el sol. Pero ahora se está poniendo el sol. <risa> se está poniendo por el oeste. Vale. Latitud 42. Vale, ¿Tira barco no o tira perdiendo. Tira hacia barco Tira hacia tira barco, y barco y nada hacia barco Tira todo recto Todo recto Todo recto, todo, esto, todo esto para abajo Nacho Venga Yo voy con vosotros Yo voy con vosotros Voy ah. a poner barco y no te des de golpe ¡Nada! ¿Tú? Arriba chicos Arriba Arriba <risa> Nacho, tío, mierda, Arriba Oye, que, empieza, que empieza que empieza a cambiar el tiempo. Ojo ahí. Ojo ahí. <tose> eh, eh, eh. ¡Eh! Eh. Que lo de la del el el de los tracks. Y ahora viene ¡Ostras! ¿Pero cómo a ver ¿A es de noche? ¿El amanecer? ¿El amanecer? Sí, el amanecer. Vamos a y vamos a hacer una historia. dónde está? Oye, por aquí. ¡Son pirañas! ¡Son pirañas! ¡Ojo! ¡Ya estamos llegando, chico! No, ¡Ya no, no. estamos llegando! <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Eh, eh, eh! ¡Has llegado, has llegado! ¡Eh, la... <risa> ¡Eh, es busca el cofre! Ya, qué, el, eh, que esto... <risa> ¿Qué es esto con el cofre, tú! ¡Venga, ha muy bien! ¡Que el niño moltás! ¡Te doy un golpe! todos? ¿Qué es esto? No estás muy cerca, Nacho! ¡Estás muy cerca! Es el... Templado, caliente, caliente, caliente! ¡Caliente! ¡Que no <risa> te coma la boleda, chiquillo. ¡San ella! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo ¡Oh no, ya ¡Lo voy a No puedo hombre. de así, ¡Lo conseguido! ha gustado estar más al lado de ser de monitores o al otro lado. A mí me gusta más el niño. ¿El de niño? A mí me gusta más con el cracker, así que yo prefiero ¿Sí, hacer ¿no? el cracker, sí, yo prefiero dar susto. Cada uno que diga algo que le ha llamado la atención, me le ha sorprendido, me le ha gustado, algo con lo que queráis, ¿vale? Bueno, a mí, a mí en particular lo que he dicho antes, que, que es una barbaridad cómo, cómo te abstraes de, de, de dónde estás y te metes de lleno en, en la historia, que, que es, en todos los estímulos que estás recibiendo, y, y, es que te llena, o sea, te, te, te metes totalmente en, en el cuento, en la historia y te olvidas de todo, de que estás en la universidad, que estás en un pabellón deportivo y es que es, es alucinante, a mí me ha gustado mucho eso. Muy bien. ¿Cómo está nuestra mano el transportar la imaginación a ese nivel? Porque nosotros somos ya adultos y bueno, pero aún así es intensísimo. Ha sido la verdad que sí, y no, está en nuestra mano. Al fin tiene que acaba. decir ella, ¿no? Que ha dado no tres sustos ahí. No, hombre. Y, es no, muy, y es muy interesante cómo a través de educación física se puede sacar mucha creatividad y ingenio, ¿no? Yo pienso que nunca, o sea, nunca imaginaría que a través de esta asignatura pues uh -huh. se pueden descubrir campos muy... Bueno, y nuevos. es que eh, no solo hemos tocado... En física hemos tocado eh, la lectura, también, la lengua, sí, sí. el, claro, el libro, la, podemos hacer una amplitud de, de, o sea, de maniobra brutal para hacer lo que queramos. Que se, puede? se pueden unir asignaturas claro, incluso y sea, hacer un sí. proyecto común. Exactamente. Y el ver que con un poquito de trabajo uh -huh. o sea, los frutos los recogen muy fácilmente. Uh -huh. Nosotros, que ya, pues, como he dicho, mira, que ya tenemos una edad que bueno, yo sigo siendo un poco más niño que ellos, pero, no, pero, bueno, que que presta, ¿no? pero pero sí que es verdad que con un poquito de trabajo, que a priori te, te puede dar algo de pereza, ¿no? el tener que liarlo todo, pero es que si te esfuerzas vas a tener tu recompensa y es la mejor. Bueno, yo me lo he pasado como nunca en esta carrera, o sea que muy bien. Pues a mí me ha encantado, muy bien estructurada, muy bien ejecutada, creo que está muy bien preparada y jolín. Que te despierta... Un 10, profe, un 10. Sí, sí, Yo diría más un 10 y... también. A todos. Muchas gracias. Un aplauso porque gracias. Yo... ¡Eh! La verdad es que esto también es rodearse de gente, es impor... eh, muy importante. Es decir, uno ya se me monta... en cosas de tallo solo, pero si tienes la. Yo les de buena cena, ya os he dicho al principio, porque ya los cámaras incluidos, o algo parecido y está grabado, y está grabado ¿eh? <risa> y... Pero, pero eso también los niños lo ven ven que involucras a yo que sé pues a un profesor a la de la cocina al de mantenimiento al de no sé qué es decir que hay gente que se mete y que y dices anda así es no sé qué. y eso tiene un valor educativo muy grande dentro del de la, de la actividad ¿no? y de la historia del colegio bueno pues nada pues muchas gracias también porque habéis entrado bien porque oye también podéis entrar un poco más escépticos un poco